Va No mm -mm. vale. mm -hmm. por favor Puedes creer lo que este lugar no lo había descubierto hasta que creo que fui con vos o con, o con Kelly No yo ahí caigo con Chávez, a mi esposo Ah, sí, sí es paero Chávez ¿Por qué? Dijo que quellan aquí bueno es que a veces caemos ahí o ahí nomás. Si no, si no viene gente ahí al fondo caemos en, en, ahí en, en arenas. A ver, bueno. no me spot pero me más crey... sí, Creyente, ah que no es creyente, es creyente. Ah, amigo mío. Dame una pasta. Hay eh, gente volando, hay gente volando. No, tengo no, sé, no sé si va a caer aquí, pero gente volando. Lo estoy yendo topo. atrás los lo sigo ya se fue. Sí, cayó ya. No cayó ahí. Eh. En la montaña. Eh, no, en la, en la otra cosa que está cerca. No, no sé, no sé, cagas. Ahí robo. No, ahí, ahí donde voy. Ahí ¿dónde iba. Uh -huh. Amo M mi vida. No, me puedes dar un arma, que no sea un franco. Vaya, esto. Pero mira mi vida. Mayo te doy. Pero vení, que estos bots no tienen nada, vení. Me tomas esto? Voy. Me están dando me están con torreta la Sí, sí. Tiene cuidado al subir mm -hmm. Es más, ni suba Ni suba, ni suba, tirar Espérate, soy el mejor para, para frenar la torreta así Espérate, le meto un francazo, le meto un francazo si Es que eso también quiero hacer yo Me di a la torreta, no le di a él Esta lucha está afuera, Robo tiene por Putin Si puede venir No tengo Muerto Los torsiono, cubríme si puedes Viene Robo, viene aquí conmigo Dale, dale, dale poco, Muerto que... Bien Pero que no le puedes Uy, dar al no, tipo, no le puedes dar al tipo una... ser No, ser... solo de lado de Ajá, de frente no, le daba la torreta Vaya traco El hack que hacíamos con el... Chávez Chávez uh -huh. se llevaba el... el... ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El Franco ese? No El Franco todo, ¿verdad? Ajá. Ese Franco Y, va... y, yo, y yo lo a ver, ajá entonces yo juego el UAB. No, eso sí, a concha. Ahí no sé cómo. Con Ah, va. Buena, Buena técnica ver. la de torreta, la verdad. Yo creo que te hubiera disparado a vos mejor. Más creo que no tenía ángulo. Ajá Me vine aquí a... A la mena, creo que va a la gente, la verdad No va a ver, nadie, no veo a nadie Bueno, pues lutear, más luz ya te voy a tirar agua ahí, ah no sí, también Yo también llevo. Ah, que literalmente no han luteado Ajá, no está luteado ¿Qué hizo eso? ¿Tú te quieres a caja? ¿Qué es gran está, mira Ah, lo volado Ah, vos quedaste loco, va. Es loco dí. Es que me salió un volado del cofre y dije, bueno, ¿qué es eso? Y después mosquitos Mosquitero que se hace después El primer gol de este, ¿Quién disparó Ah, vos tu, A, B U, A, B, en la zona Necesito una escopeta, gracias Una ¿No de mis favoritas pero me sirve, me sirve Ah que hay una caja de munición abajo de una Volada de billar Bueno ya llevo 100 de oro, bueno casi 100 de oro 78 llevo yo Maje, no te lo creo qué Vos también Llevamos casi el mismo oro, solo por uno te gano Ah ni modo le a tirar arena sorry Sorry He ido por la ataque y se quitaron. Ah, no, mira. ¿Cómo la dos? No es de las ruinas de la temporada pasada. ¿eh? Oh. Ve, hay luz. No, nos han quitado. aquí, Bueno, este chat lleva muchas balas. O sea que no creo que se te vaya. De pero además hay gente como por el lado de. De, de la. De la... Sí, sí, pero se me está escapando la llama, puedes creerlo. Es que va encima de una montaña, entonces ahí es difícil darle. No, malo, no sabes. Hay gente, hay gente. ¿Dónde? Te quedo ligado con la puerta. Si me decís dónde, la puedo agarrar por atrás y si no me decís dónde pues. No, no, no, no, no, Es que. Por la. por la cosa de madera, ¿ya sabes dónde? Es que no te estoy viendo, sobre, espérate. En la fábrica de madera. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Me ah, acabo de ir disparos. El... Sí, me acabo de ir. Ajá, robo, si sí, puedes venir. En la salinera, salinera, creo que a la salinera están, fíjate. ¿Cómo que la salinera? Yo estoy en la salinera. Creo que voy a arribar. Es que aquí hay una táctica verde para que te la llevaras, pero bueno. ¿Qué fue eso? Te tira esto, pues. Si, sí, pero aquí yo no quiero que me vean a mí. Por eso no la tiré yo. Me no voy a activar el los tordos, espérate. Están aquí enfrente, guacho. Están aquí, ven. Más allá todavía. Ajá, ajá. Ah, aquí están Ah, aquí está allá. Pero los sordes están muy chetados, bro. Se oye más sí. lejos. Más ve, este ve la técnica pulpo, ve la técnica pulpo. Sí la, sí, la estoy viendo. Tírate a tu lado para que no me vean a mí, que no tiro. Voy. Voy. Espérate, más ese, se rebotó para acá Ah no, lo tiraron ellos No, ellos lo tiraron ¿Tenés un pato o algo para arrollar cuando, si lo mato? No Más vos aguantales, en serio, te lo prometo, necesito que lo aguantes Sí. Te estás arrollando. O sea, antes llevando por la espalda Entonces Creo que lo va Espérate, espérate El otro lo mato, creo, el otro lo mato 171 Bueno Ahí este, 171. No, pues, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, muerto. Muy buena Pero tú me estás rechando a mí Bueno, me hubiese intentado porque... No, oh, no, te va a disparar para Hola vale, Mal Voy a bajar sí Mata al tipo Bueno lo menos te, va, te va, te va, te va No tengo escopeta Aguantalo Ya te franco de si y vámonos. Sí, llevo Franco. Ojo. ¿Cuál llevas? Es morado de este, pero no llevo balas ya o sea, ya me das Quiero, creo que voy a dejar los mini, no los mini, brother. Sí, yo sí, No preocupes. Bueno, a Vení, vení, vení, vení, vení, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no manchabez. Estamos lejos de la zona. Sí. Creo que voy a dejar el frango fíjate Vos sabías que la otra semana no nos vamos a ir al team. No. Ni yo hasta ahorita. ¿Qué qué? ¿eh? La otra semana nos vamos a ir al teams Ojo. Oh, oh. Roba aquí, Mapoti. ¿Y está esto? He todo, todo esto te le llama. que la llama está rotísima, La llama está demasiado rota. Se sí, puede soltar más cosas. A ver si yo de oro. 83. Y eso que se cambian a Teams. no eh. O sea. Zoom, Teams, Zoom, Teams. Bueno. Increíble. Llevamos a madre de Dios. ¿Cuánto te llevas? Dos, uno para cada uno. Va, y hay que encontrar un carro, aquí un carro. Porque es que, por favor, mira la zona. Sí, a la Un carro, si no, yo por la corriente. Pero, bueno, es que no hay corriente, ah, porque aquí... Ah, aquí hay carro. ¿Ya viste que aquí se rompió la corriente de aquí hasta acá? Sí. A saber Subite. por qué, mano. Subite y te, y te vas curando vos. Bueno. Va. Ya de la radio. Me curo Bro gente ¿Cuánta, adelante ¿cuánta? No? ¿Cómo que gente adelante robo Pensé que se están esperando a jabalí o Está sea, la gente atrás entonces No, pero la vida de jabalí bajando por zona Ah bueno Ahora, andamos Voy a ver estos mini que me vienen de lío No, yo me, yo me tengo que curar, yo me tengo que curar porque no voy a dejar el UAB. Ni mini Dale, pa. Tenía para lo, de peligroso es, lo, lo, lo peligroso es curar casi. Uy, chucha, siento no me Lleva a 400. Cállate el ver. Vámonos. Y lo he volado de lunes, Chávez? Esa guía, no sé qué dijo al teacher. ¿Qué era? y te sube porque ya el combustible y vamos un ¿eh? poquito para de aquí deja esta de franco ajá y iba full cago no si te... vos te agarraste bueno lo de la... Vela. ajá aquí se cortó ¿por qué será? a ah, ver ¿eh? para nada más adelantito Sí, vamos. ¿Te habrán puesto sí, sí, sí, sí. Habrán puesto algo. Mira, aquí se cortó. Uh -huh. Hay gente ahí. Sí. Métele, mete, le meto, le meto, le meto. Llegamos justo. Vate. Brother, no, estoy ya de hecho. Uno va a ver, te tiré. Me ha empezado. Espérate, lo voy a poner quieto ese man. muerto. No. A qué llevamos, gente. No, ¿qué? Vuelve a sumar. Vuelve a disparar. vuelve a disparar. No maté, sabía más. Sí, sí, sí, lo vi. Creo que tú uno. Malito. No me lo marco en serio. No. Uh -huh. Loco, está aquí. Tenías que admitir que vos también lo viste aquí. Muévete, dale. Mira aquí. Bueno. Usamos el pack bueno. Mano, no, no, no, espérate, espérate. Este man me está... Sí, este es que mí también, pero... Tiene que salir. Nada de, acaba donde de violar la mente este man. Sí, usamos el pack antes que se lo, se lo trae la bendita zona. Ver, no, ya no, me, no confío que está aquí ya se ha de el pad. Vale, 20. ¿Por qué vamos a comprar un pad? Estamos en zona. Vamos a Eh, sí. No, muy especialitos Ah, está aquí. Ah, no. No, me acaba de. ¡Está aquí, está aquí! So, regil, baje. Son dos man, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. 85 Le disparé a la pipa. Le voy a la pipa. solo. muerto uno? Vienen más, vienen más. Ah, como que vienen más. 21. No le toman, no le tocan. no estoy curando. vienen más Creo, no sé qué son. Ah, son los bots. Me han llevado pin, me han pin. pin, yo le disparé. No siento de pin, Man, espérate. Más a ese falso. No, no. Le seguiste solo. Bueno. Muerto. Pensé que era sí. gente, bro. Yo dije un suelo normal, se... vino por atrás. Se me fue una bala el bot, tenés otro borro. Mm -mm. No, creo que sí, de otra gente. No. Ah, no. Oh, no. Es que los bots si sí, no lo hubiera ido desde abajo, pero creo que lo vi desde la montaña y dije no te creo que viene más gente. Bueno, pero amor, menos no. mal que no son. Bueno ahora aquí es como sí sí. En el cuento creo que hay gente. ¿Me ¿Has visto el clip que envió Agustín? Increíble. Ah. ¿eh? ¿Cómo se emp empieza a llorar y después pum? No, porque me tica el tiene mala suerte Sí, ahí sí Porque sí, hasta, sí. Yo, hasta yo me pondría a llorar Ah, hasta yo oh. Ese man me puede haber matado, easy Me dieron Pero te dio otro De arriba no Es imposible de arriba De arriba me hubiera matado, creo que de lado No, de allá, de un tipo donde me Casi me mata a mí Creo que de ahí fue, pero a saber dónde. En el, en el carro va uno. Ahí arriba, ve, creo que ese man fue. No, no creo que está peleando. ¡Flip! Casi. 85 del carro. Si sí, ese man lo matamos. Casi, man, porque a él, pobrecito. Mira el, carro. el, carro. el carro. del carro. Mira el del carro. Mira carro. Ay, casi. Sin apuntar. Ah. Simón, sin apuntar. Ay. necesito un cofre en algún lado vaya una caja de munición por sí. lo menos aquí un cofre y quiero un gordo mínimo uno está bordeando por aquí tío. abajo Ah, no, uno estaba bordeando me salió me salió un gordo lo tengo que tirar ya me vio como me vio aguantar robo que penas a tomarme el gordo voy robo Uh, le casi le voy ya a la voy, a otro lado ya voy Ah, que ¿Sí? casi le vuelan la boca de ahí. Si ¿Sí quieres es que ya voy. 109 no el de ahí al fondo Un rayo, un rayo. No te metas a pelear con esto porque no, no te serás rentable. Bueno, Maya voy. What? Estás consciente que un tiro a la cabeza y yo muero, ya? Bueno Da igual de que da igual de que franco sea Para que no se cure. Ay, ¿quién te va a traer la bendita marmoniera? se están viendo estos Mas, si Ay, seis, No, se quedan seis, yo que se espere Voy, ma, voy Yo que se espere un segundo, literal Mate a este robo ¿A cuál? Aquí Si no marca nadie Aquí te estoy tirando, bolada. Ay, que no marca a nadie. ¿Y el que está muerto qué es? ¿Y el otro? A saber. Ahí está viendo, subiendo, subiendo. Creo. Sí, okay. sí, sí, sí. Ahí está. Voy. Me ir. Está tranquilo. No está haciendo el lío. Vamos no, hasta aquí. Baja, baja, baja. Baja, robo. Yo bajé. No. Está todo lo... No sé, a que había una casa. Esto es lo detrás. Movete, móvete, móvete. Mal detrás, se estoy curando. Ya hablo por eso, la ¿no? mamá. Mamá, no mate al agua y voy a construir como loco cuando llegue. Mamá venite aquí, por favor. Dale, dale, dale. dale, dale, dale. Mira una kill del otro, del man que se murió en zona. La, man, la manguera man, man que faltan dos son estos dos che aquello va sí. pero se ha marcado uno ah no ya ha habido como no, no le dio man es que subir. tienen high me mata. le pego 89 casi me mata tiene franco tiene que cuidado si sí, estoy viendo el de Franco, me está apuntando. Casi me mata, robo otra vez. Man, como te mate. Voy. ¡Dios santo! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Buena! Yo le pedí 110. Apurate, apurate que tengo que hacer de la manera. Todo lo que sea. Roba, roba, roba, roba, roba, no estoy viendo. Let's go Así se gana una, una partida Chávez, Con emoción Con emoción Ah, sí, sí, sí, sí